Bueno, eh, esta, esta grabación la estoy haciendo con el título eh, secuencia más más, pero es secuencia más menos ¿Sí? y puse abajo la ecuación porque acá lo que estoy cambiando es que antes yo siempre ponía la Y de este lado y ahora voy a poner la, eh, la Z de ese lado porque va a ser mucho más sencillo de, de trabajar de esa manera ¿Está? Entonces eh, voy a hacer los cortes. Ah, acá tengo eh, cortes con eh, eh, x igual a k. Eh, con x es igual a k, acá tengo que z menos k sobre a al cuadrado es igual a menos y cuadrada. Entonces, si yo tengo mi eje x y mi eje Z entonces, ¿cómo sería la parábola? bueno, eh, independientemente de que suba eh, eh, perdón, eh, si yo tengo acá el eje, el eje X, lo voy a poner acá, en este punto y voy a borrar este eje x voy a poner eje y porque si no no tiene sentido este voy a poner eje y y entonces eh, eh, para y eh, para y cambiando de signo es eh, z eh, z es el eh, z es el eje de simetría pero va para abajo ¿Sí? Z es el eje de simetría, pero va para abajo. ¿Está? Ahora, si yo cambiara acá, o sea, me viniera para acá, entonces, ¿cómo sería? Y bueno, eh, eh, Z seguiría para arriba. ¿Sí? Z seguiría para arriba. O sea, esto seguiría para arriba. Y si achicara también de vuelta. ¿Está? Entonces es parábola. Ahora, si cortara con Y es igual a K Con Y es igual a K, ¿qué, te, qué tuviera acá? acá, ¿Qué tuviera? Bueno, entonces que yo tuviera acá X cuadrado sobre A cuadrado Acá me faltó dividir, perdón, acá me dividir por B cuadrado eh, X cuadrado sobre A cuadrado Y acá tengo Z más K sobre B Cuadrado. y eso eh, digamos lo voy a poner acá como el eje Y saliendo acá y el eje X acá y el eje Z acá ¿Sí? Z acá entonces estudio esto y veo cuando K es igual a 0 tengo Z es igual a X cuadrado sobre A cuadrado o sea que es una cosa así Tendría que haber puesto el, en verde esto. Tendría que haber puesto en verde. ¿Sí? Eh, y si me corro planos para, en Y constante para este lado, entonces se irían para abajo. ¿Por qué? Porque acá es más. Entonces antes acá se van para arriba, acá se van para abajo. ¿sí? Eh, bueno, eh, en X yo tengo en Y, vamos a poner acá el plano Y, justo en el, en, en el origen. El plano Y. El plano Y haría esto. Y... y lo dejaría así, el corte así nomás, les recomiendo que hagan solamente este corte con, con, con Y es igual a 0, y después miremos qué pasa con el resto de cortes y con el, el plano X y sí, con el plano X vamos a ir eh, moviéndolo un poquito eh, en principio acá sería un, un corte de esta manera, ¿no? una cosa de esta manera Y si me fuera con el plano hacia atrás, eh, cortaría de la misma manera, cortaría de la misma manera, así. Bueno, acá no se vería, ¿no? pero pondría así. Y acá también cortaría de la misma manera. ¿Sí? Y acá también cortaría de la misma manera. Es como que estoy armando un esqueleto sobre un corte eh, que va para el eje como cóncavo hacia Z y sobre cortes que son paralelos a sí mismos y que, se van, y, y que van subiendo, que van subiendo por el signo de z, por el signo de, de menos k sobre a al cuadrado, y que van subiendo a medida que me alejo. ¿sí? Y entonces, ahora sí puedo volver a cortar con, con, con planos con planos perpendiculares a y, y veo que bueno, estas, estas parábolas, van a seguir siendo parecidas a esta pero se van a ir, se van a ir poniendo así sí, se van bajando, hacia este, este vértice va a estar acá ahora y entonces ahora, ahora tendría que hacer eh, los cortes en Z los cortes en Z Z igual acá ahí tenemos varias cosas porque básicamente acá tenemos X cuadrado sobre A cuadrado Menos Y cuadrada sobre B cuadrada igual a K Entonces, si K es mayor que cero ¿Qué va a pasar? Estas son hipérbolas, hipérbolas con eje focal X o paralelo a X Si K es igual a 0, Nosotros ya habíamos trabajado esto Si K es igual a cero, va a dar un par de rectas ¿Sí? Y si k es menor que 0, yo puedo dividir todo por menos k acá y cambia el sentido de la hipérbola y van a ser hipérbolas, hipérbolas de eje focal paralelo al eje Y. No sé si es necesario que, que lo hagamos, pero a mí me parece que ya a esta altura es fácil dividir todo por K. Entonces al dividir por K, esto me queda, esto me queda 1, 1 y esto me queda K entonces cuando, obviamente acá no puedo hacer k igual a cero pero podría hacerlo antes de dividir y ahí obtener rectas y ahora cuando k es positivo no pasa nada y cuando k es negativo se cambia este signo acá y este signo se, se intercambia ¿qué quiere decir eso? que cuando yo tengo planos yo tengo un plano con k igual a cero entonces voy a ver voy a ver recta ¿Sí? Esta recta, por ahí no la veo, o esta recta por ahí no la veo, pero esta recta sí está, y si tengo el plano, eh, el plano Z mayor ¿qué voy a ver? yo tengo mayor, voy a hacer hipérbolas de, eh, de eje X o sea, voy a ver hipérbolas de este tipo yo le voy a dibujar acá abajo acá abajo le voy a dibujar hipérbolas de este tipo y si corto demasiado abajo Voy a ver hiperbolas de este tipo eh, A ver, hiperbolas así Hipérbolas así ¿Sí? En definitiva, yo hago esto para el corte con el, con el eje Y igual a 0 hago esto y hago esto eh, estoy viendo la primera parte del más y después hago esto eh, así ¿Sí? y tengo más o menos armada la superficie esta entonces esto de vuelta tiene que ser así y digamos voy a, voy a borrar un poquito esto porque es una línea de cintura nada más ¿Está? y se vería de esta manera como una silla de montar entonces lo vamos a ver en GeoGebra eh, de vuelta yo tengo acá eh, yo tengo acá mi, mi trabajo en donde ahora Z eh, está de este lado digamos, ¿sí? ahora Z está de este lado entonces voy a hacer eh, y de este es más y menos entonces, y Z es positivo de, de este lado entonces voy a verlo con planos con cortes X yo muevo estos planos para allá, y para acá, y se hacen de esta manera ¿Sí? bajan y suben ¿Sí? O sea, la concavidad está en Z hacia abajo y los vértices eh, suben a medida que yo me alejo de eh, X igual a 0. ¿Está? Eh, en cortes con el punto Y bueno, acá estoy en. Acabo de estar en cero. Acabo de estar en cero. Esa sería mi costilla por el cual se cuelgan las otras. Y acá voy a bajar, bajar, bajar. Y sigue lo mismo. Y sigue lo mismo. O sea, eh, acá tengo eh, cóncavas hacia Z positiva. Y los vértices van bajando. voy a dejar en cero a esto. Y voy a bajar otra vez acá. Y voy a ir poniendo así, así, así. Y después ustedes van a ver que eh, en realidad ese, ese vértice acá va a seguir la, la columna de costilla en y igual a 0. Lo miro acá y lo miro a esta con z. ¿Se acuerdan que teníamos hipérbolas? Hipérbolas que tenían en este caso cuando cuando el plano está por debajo del, del eje Z igual a cero o sea, plano paralelos al XY con Z menores que cero las hipérbolas, ¿sí? las hipérbolas son de eje focal paralelo a Y y después cuando yo estoy en 0, esas hipérbolas van a devenir en dos rectas y cuando voy arriba, fíjense que ya cambiaron de, de este, Cambiaron de, de eje focal, ahora es, son ejes focales paralelos al eje X Entonces, yo puedo hacer esto, así, me voy a dejar acá Y lo veo para, perpendicular al eje, yo lo veo de arriba ahora, ¿no es cierto? Ahí hace esto, se achica, cuando vaya a cero se hacen las dos rectas Y después, fíjense, que ahora ya son, son hipérbolas de eje focal Y y acá son espérulas de G Focal X. Eso era lo que, lo que quería que vieran. Entonces lo pongo así y lo pongo de esta manera. De esta manera. Y ahora voy a ver eh, con cortes con el eje Y. Con cortes con el eje Y eh, veo que es la misma parábola que baja, pero que los vértices bajan a medida que me alejo. Pero este eh, digamos son todas eh, son todas de la misma, de la misma especie digamos, ¿no? ahora pongo así y voy a poner las tres juntas y ahí de vuelta fíjense acá como que colgado de esta con, con y igual a cero están estas ¿Sí? a ver si puedo Llegar más arriba con un, un, ¿Sí? Y esta, eh, para arriba, eh, son siempre hipérbolas, ¿sí? Y, y siempre para, eh, con eje focal paralelo al eje X. Llego acá y es, son dos rectas. eje Te generan dos rectas. Y acá son paralelos a al eje Z, ¿sí? Cambia totalmente. Entonces, esto es una silla de montar, eh, digamos, las papas fritas, esas que, famosas papas fritas, más o menos con esta forma, nada más que eh, no tan curtosas acá, y después el corte acá, no, no, no de esta manera, sino de, una, de un cilindro. Y lo pueden ver en el libro también, que, que les dejé así. Bueno, esto sería, sería todo. Eh, vamos a ver acá y acá estaría ese dibujo que habíamos que habíamos visto eh, digamos acá el, el corte con con z igual a 0 se mantiene acá se mantiene acá se mantiene acá así y acá es como que caen eh, se cuelgan eh, se cuelgan las las parábolas con este, planos paralelos eh, perpendiculares a esa x y me faltarían los ah, perpendiculares a z que son tienen esta facha acá pero acá tienen esta facha a ver, no se vería no pero tendría esta facha ¿Sí? bueno eso es todo y, bueno esto sería todo para eh, eh, sería todo para eh, aquellos que no son canalistas digamos eh, digamos eh, que al menos dos al menos dos variables están elevadas al cuadrado ¿sí? bueno muchas gracias